Muy buenos días, varios meses después he vuelto a Iueca, aquí al castillo de Papaluna y vamos a hacer eh, la vuelta esta de las Siete Cimas, la a ver, cimas. aquí tenemos al organizador, Chema, cuéntanos. lo organiza la comarca de La Aranda, yo voy a realizarla como todos, estoy ayudando y vamos a realizar y a enseñaros a todos que nos visites hoy nuestra zona de la comarca. Toda la ruta, todos nuestros picos que tenemos por aquí, a pasar un buen día de ciclismo todos juntos. Pues estamos a unos treinta y pico. ¡Madre, qué pelotón! Ahí cada uno a nuestra marcha nos esperaremos alto porque no es una marcha controlada ni nada, pero a pasar un buen día. ¿Esto es una de las primeras subidas o no? La primera subida. ¿Y esto cómo se llama? Un, un repechillo. Del alto de la campeja por el Odebrea, para calentar un poquito. Ya te veo que más caliente ya. <ríe> que está muy fuerte. Hombre, más que los pistachos cerrados. Viver de la sierra, segunda cota puntuable. Estamos aquí con John Benito, de los famosos Benitos de canatorado Cuéntanos, ¿qué nos estás diciendo? Bien. De este puerto. Puerto Trampa. Sí, y eso. Se mete la gente la fogueada en el primer puerto y luego no llegan a Veratón. Yo, yo no llegaré a Veratón. Hay que ir a Patio, hay que ir a Patio. ¡Ah! ¡Tira a vatios! Oh, esto lo dice todo. Muy majo. Dura, espectacular. Eh, ¿Dónde estamos? Pues mira, ¿Alto de la chabola? Podemos ¿Esta, ¿cuál de las subidas es? ¿La cuarta, la quinta, la quinta. tercera? Esta es la quinta, el alto de la chabola. ¿La quinta? Quinta subida. Pues ya lo tenemos hecho. Lo tenemos chico. Ahora bajamos. El eh. chico rompe piernas hasta calcena. Y luego y luego nos queda el verato El verato que ese sí Eso que va a ser bueno. Tóxico estrellas. Hecho ya la primera parte de la ruta. Hemos dejado allá atrás Tierga. Desde Tierga se pasa dos veces: una para subir el harto de la Chabola y luego se vuelve para ir ya de camino a Calcena. La carretera desde Tierga hasta Calcena, cuida, eh, ojito, que parece llena, pero no, no tiene ni un metro llano. Todo el rato subiendo, bajando, subiendo, bajando. Muy dura. Bueno, como digo, nos encaminamos hacia el puerto de Veratón, premio especial de montaña. Donde nos espera el segundo habitualmente. Y mientras tanto, buena tostada de subidicas, bajadicas y rompepiernas. Árbol doblado. ¿Cuánto nos nosotros doblamos? éxito que tuvo en mi vídeo del Espacio BTT Moncayo Sur. Enseñé ahí la síndica guapa que hay de camino a las minas cuidado, cuidado, y ahora está a reventar, a reventar de gente. ¿Dónde vienes, macho... pues? mal sitio, eh. ¿eh? mal sitio. Al final me va a tocar currar, ¿eh? Al final, ¿eh? Sí, incluso los domingos a currar. Ah, toma, guárdame la cámara, guárdame la cámara que voy. Trae, anda, trae, trae. Y la bicicleta. Ah, primero haciendo mecánica para que no pierda el.. Bueno. Te acostumbre. El que es profesional es profesional, oye. Grabar un tutorial y Sí. Tutorial aquí del mister. <risa> A ver, ya está, ya puedes colgar, ¿eh? ya puedes cortar, que ah, sí. ¿Cómo se pone esto? El Zol, aquí. Estamos en el alto de Veratón, en la provincia de Soria. Es la subida más dura de, del, recorrido, del recorrido, ¿no? Del recorrido posiblemente, sí. nada, que estoy recuperando. Dale, <risa> dale, Agaripo. <risa> Y hasta aquí la ruta de las 7 cimas. Como veis, la comarca de La Aranda tiene una gran oferta deportiva para bicicleta de carretera, bicicleta de montaña, escalada. Bueno, ya sabéis, os invito a venir y que disfrutéis de este terreno, que está guay. Bueno, chicos, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo. Adiós.